capítulo 24 verso 17 gloria a Jesús 24 17 y le digo qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófala le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él le dijo ¿qué cosas? y ellos le dijeron de Jesús Nazaret, que fue valor profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Gloria a Jesús. Póngase de pie por favor, amado hermano, vamos a orar que lo que más. Su amor nunca falla. Su amor nunca falla. Su amor nunca falla. Mire, alguien que haya a esta dificultad, dígale su amor nunca falla. El amor de Dios nunca fallará. Nunca fallará. Nunca, nunca, el amor de Dios es incomprensible. ¿Se cuenta alguna vez que el diablo quiso retirarse de ser diablo? <risa> bueno, es un chiste realmente. Es un cuento ¿qu Que el diablo un día dice, yo quiero hacer diablo. ¿sí? Pues me voy a retirar. Me cuide de Dios. Y puso en venta todas sus almas. Todas las almas que tenía Dios. Ah, pastor, ¿dónde está la Biblia? Es un cuento, hermano, en el día señalado fueron exhibidas todas sus herramientas y cada herramienta de ataque para el cristiano tenía un precio señalado. Y había un arma que tenía un precio mucho más alto que las demás. Y le preguntaron por qué esa arma vale tanta plata. Y él respondió, se llama desaliento. Es el arma que más beneficio en el con esto desanimé más bien evangélico por este día, había con esto destruí liderazgos esta arma se llama desaliento el Señor la reprenda en el nombre de Jesús y dice es el arma más útil y más eficaz porque mediante ella entra en la mente del hombre y una vez que me meto dentro de la mente del hombre que el hombre, el hombre me abre Puedo hacer mi obra tranquilamente. Y pocos creen que esa arma me pertenece. Y esa arma es mía. Hay pastores que alentado. Ojo que estás bajo un ataque de diablo. El diablo te está atacando. Esa no es tu arma Esa es una arma infernal que el diablo levantó para destruirte. El Señor la reprenda en el nombre de Jesús era un chiste, porque el diablo sigue usando en el Señor lo reprenda, o sea, Satanás puede tomar al más dedicado de los cristianos a ese que ha recibido a Cristo en su vida y trata con todo empeño de servirle y meterle el desaliento si se descuida y luego que le mete el desaliento y le utiliza, porque si el diablo logra meterte en la cabeza la palabra de salir inutiliza, bendito es el Señor y luego que te inutiliza te, te comienza a, a llevar a un plano de lo que criticó de la iglesia, a ver los fallos de los nuevos creyentes o del viejo viejos creyentes a ver las debilidades de un hermano o de otro hermano y luego entonces usted se desmoraliza por eso el diablo sabe que es un alma contundente y letal y por eso usted y yo tenemos que conocer que esa alma no puede prevalecer en esa iglesia en el nombre de de los ejemplos y todo muy creyente que lucha y se esfuerza por la causa de Cristo vendrán en momentos difíciles, pero Satanás no puede meter desaliento dentro de nosotros, Satanás no puede reducirnos con eso Y cuando nosotros vamos a la palabra. En el capítulo 24, 17 de Lucas dice, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Estaban desalentados. el Señor había muerto, el héroe había muerto, el que dijo que iba a estar con ellos siempre ahora ellos creen que ha muerto y muchos dudan de que resucitó, ellos dicen, pero ¿de qué valió la pena haber seguido a Cristo si ahora nos ha dejado solos, estamos huérfanos? Estamos desalentados y dice que en el camino estos dos hombres platicaban y, y, y dice la palabra que estaban tristes estaban desalentados porque no hay nada peor que una persona que ha perdido totalmente la esperanza. No hay nada más, más difícil que una persona cuando usted va a hablar con él y dice, pastor, que yo no quiero ya nada. No, no, no, no, no, no necesito ya nada. Yo soy, soy una pintada ante Dios desde el cielo y la tierra. Yo, yo no merezco nada en la vida, no encuentro consuelo salir a mi problema yo los he visto. y en la vida encontramos personas como esta no creo que usted solamente se desalentó algún un día Moisés también un día dijo y si así lo haces tú conmigo yo te ruego que me dé muerte si haya gracia en tus ojos y que yo no vea mal un día Moisés estaba como cansado y le dijo a Dios. José un día le dijo ah señor ¿Por qué nos hiciste pasar a ese pueblo para que lo destruyan? Ojalá nos hubiéramos llegado al otro lado. Elías también lo dijo. Y él se fue por un desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un negro. De y deseando morir, se dijo, basta ya, o okay, Jehová, okay, okay, quítame la vida. Job dijo, mi alma saciada de la vida. San David dijo, Dios mío, mi alma está la pero la diferencia entre ellos y ustedes Es que ellos no se dejaron dominar Del desaliento Sabían que estaban viviendo Momentos oscuros Y momentos difíciles La mano de Jehová les iba a levantar Que tarde que temprano El milagro llegaría Que tarde que temprano La respuesta de Dios llegaría Que tarde que temprano La mano de Dios se agitaría a su favor. Que tarde que temprano Sabía usted que el desaliento paraliza? Sabía que el, el, el, el desaliento inmoviliza. Pueden aparecer miles de oportunidades. Es el desalentado. Y esa persona no logra ver el plan de Dios. No logra ver lo que Dios quiere hacer con él. No puede verlo, aunque sea el programa, ahí adelante. Porque el desaliento enseñece. El desaliento no te... Dios para tu vida, el desaliento no te deja ver que Dios te pasa, aplastará en breve a Satanás bajo la planta de nuestros pies, el desaliento no te deja ver que la palabra dice Jehová, saldrá por nosotros y peleará por nosotros y nosotros En la mayoría de personas es la queja ¿Cómo estás hermano? Tu familia Ay que economía De economía terrible Somos gente terrible Que terrible Y quiero decirle Que la queja es el primer síntoma Del desaliento ¿Entendió? La queja es el primer Síntoma del desaliento porque cuando a mí se me viene el problema El problema no es lo que sea afuera El problema es lo que está pasando en el interior Porque si por dentro yo tengo la vida Puede estar la muerte a mi lado y a mí no me toca Porque si por, dentro, por fuera está la, la enfermedad Por dentro yo tengo el sanador y a mí no me toca Porque si por fuera está la ruida Por dentro yo tengo el que Y a mí no me toca Y a mí no me toca, me está vendiendo, Y a mí no me toca alguien alabe al Señor aquí, alguien alabe al Señor alguien alabe al Señor que se rompa cadenas de desamiento y de pena que se rompa su nombre sea la gloria su nombre sea la gloria su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria su nombre sea la gloria aleluya número 32, dice por tanto dijeron se si llama. Deseas a esta tierra tus siervos en y no los haces pasar a volgar". Y respondió Moisés a los hijos de Cádiz y a los hijos de Rue. Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. Habían un dentro de la ciudad Que peleen nosotros y los otros nos dejan por aquí. Y así, porque nosotros no había agarrado el pensamiento. Pero los que tenían la presencia de Dios, que estaban listos para la batalla, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Y a la pelea. ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Y cuándo peleamos? ¿Cuándo peleamos? ¿Cuándo hay que batallar? ¿Cuándo hay que ir a la lucha? ¿Cuándo hay que enfrentar al enemigo? Pero nosotros estamos allí desanimados. ¿Qué vamos a ir a pelear por allá? ¿Y usted no ve que un de estado de salir entre otro? diferente, poco me le pega, ok es difícil pensar distinto al desalentado al desanimado porque para pensar diferente yo tengo que tener por dentro dinamita yo tengo que tener por dentro al Dios de mi salvación porque tengo que tener por dentro al Dios que venció a Goliada por dentro al Dios de David al Dios de Moisés al Dios de Día tengo que tener por dentro al los poderoso para poder vencer al enemigo ¿Por qué te cansas? Porque estás perdiendo solo. ¿Por qué te cansas? Porque estás perdiendo sola. ¿Por qué tanto problema en la casa? Porque estás sola. Aleluya, pero si invitas a Jehová en esa tarde a que tome control de tu vida, a que tome control de tus hijos, Jehová saldrá y peleará. Jehová peleará el que peleó por Israel cuando volvió al de Santiago y se encarnó en un muchachito lleno de la unción de Dios que va a dar la fortaleza y los gigantes van a caer en esa Y los gigantes van a caer en esa tarde. Y los gigantes van a caer en esta tarde. Y los gigantes van a caer en esta tarde. Lo que te oprime va a caer en esta tarde. Lo que te paraliza va a caer en esta tarde. Lo que te desanima va a caer. Alguien levanta su mano y diga: Va a caer, grite va a caer. grite va a caer. Viste, va a caer. Va a caer. Para abajo, para abajo, para abajo, Satanás. Para suelo, para el suelo. Cuando pueden alabar al Señor, cuando pueden alabar al Señor, cuando puedan alabar la presencia de Dios, cuando creen que Dios está aquí, que Dios. Los días han sido duros. Tienes de gloria. Aleluya. Que el diablo sufra una golpiza esta tarde. Vamos a abrir los caminos en esta hora. Vamos a abrir los caminos en esta hora. Vamos a abrir los caminos. Este saliendo es un tragioso. Usted puede contaminar fácilmente el que tiene lado cuando usted comienza a hablar de la realidad de la cosa según su perspectiva, según su debilidad, según su problema, según lo que es usted como humano, insignificante y pobre que somos todos, somos polvo de la tierra. Pero la Biblia dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, como son los mis pensamientos que nuestros pensamientos y mis caminos que son vuestros caminos así yo no soy más alto que lo que tú puedas pensar así soy más alto de lo que tú puedas decir tú puedes creer que se acabó todo pero Jehová dice comenzó todo a partir de hoy comienza se desata la victoria Porque son días donde Dios está moviendo la muerte Porque son días donde se está moviendo el estanque Porque son días donde algo se está moviendo Donde algo está sucediendo Donde algo está pasando Donde hay una revolución del espíritu Donde gente se va a levantar Con el poder de Dios A profetizar, a testificar Que la gloria de Dios llena la tierra Que la gloria de Dios llena el escenario Que la gloria de Dios llena nuestras vidas aleluya, alguien gloria a Dios, si llegó al templo llegó al sentido. si llegó a al la carta llegó encendido, reciba promesa, reciba palabra, reciba palabra, reciba palabra, reciba vida, reciba el espíritu, reciba gloria, alguien levanta su voz y adora, alguien levanta sus manos y adora, alguien levanta sus manos y adora, el día de libertad, el día de libertad, no dejemos su boca cerrada, abra su boca, abra su boca, y diga soy libre. Solida, solida. libre soy libre soy diga libre soy libre soy usted que pensó que todo ha terminado para usted usted que ha pensado que todo ha terminado para usted sabía que los discípulos pensaron lo mismo que todo ya había terminado y la realidad decía que todo había terminado con el profeta Jesús no había que esperar. y ellos creían que toda esperanza había muerto pero ellos no sabían no contaban con un factor que se llama el factor de la sobrenaturalidad <risa> que pues cuando se acaban nuestras posibilidades comienzan las posibilidades de Dios que cuando se acaban nuestros recursos comienzan los recursos de Dios. Que cuando se acaban nuestras respuestas comienzan las respuestas de Dios. Que cuando humanamente Cristo no ha enterrado, no creemos que el Señor ha resucitado. Porque vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios. Y son tiempos donde Dios... En tus hijos, en tu matrimonio, en tu país, allí donde te encuentras, en el país más lejano donde tú me estás viendo, allí la sobrenaturalidad de Dios viene sobre el África, sobre Haití, sobre Estados Unidos, sobre Sudamérica, Norteamérica. Europa, Tokio, sobre ti viene la sobrenaturalidad de Dios esta tarde, y usted hermana que está aquí, y que cree que su realidad acabó, y que cree que llegó a su fin, levante su mano porque ha llegado la sobrenaturalidad de Dios a su casa algo va a entrar que la bienvenida al Espíritu Santo dígale Señor gracias, porque yo sé que viene la sobrenaturalidad de Dios a mi hogar oh sí ya no Todo el tiempo y nos preguntamos por qué no tenemos victoria. Vas a declarar, estás en medio de la derrota, vive, viene la victoria en camino, viene la victoria en camino. Estás viendo a tus hijos en las drogas, en la cárcel, estás viendo a tus hijos mal, estás viendo a tu familia horrible. Ahora declara, viene, viene de la victoria para mi vida, viene la victoria para mi casa. Así estés sufriendo, así estés viviendo momentos difíciles, así estás pidiendo que todo está oscuro, levanta la mano de fe, levanta tu voz llena de fe y declara, viene la victoria en camino, viene la victoria en camino, viene arrollando, viene aplastando la victoria de Dios. Pronto, pronto alguien dice pronto, alguien dice pronto, alguien de pronto, alguien grite pronto alguien grite pronto vamos negras, vamos niñas vamos los protagonistas del reino ¡Oh, jóvenes con propósito, carreres niños todos digan de la victoria fortaleza, hay fortaleza, habla de la fortaleza y la fortaleza vendrá, te sientes débil, te sientes débil, levanta tu mano y dile, hay fortaleza y la fortaleza vendrá, hay fortaleza, hay fortaleza, dile, hay fortaleza, ella te siente depresiva, angustiada, sin aliento para vivir, levanta tu mano y diga hay fortaleza, no está bien, mira en camino. A la salud, padre, Habla de la prosperidad, Háblale a la riqueza, habla de la bendición. Vendrá, dígale, vendrá. Diga, vendrá la bendición. Diga, vendrá. Diga, vendrá alguien que se apodere y diga, vendrá. Alguien diga, vendrá, vendrá. La viene a mi casa La bendición viene a mi casa La miseria se va de casa La desgracia se va de casa La frustración se va de casa La desgracia se va Se abren grandes puertas en esta hora Yo no sé, pero yo siento unción Yo siento unción Yo siento unción Yo siento unción, yo siento la unción, unción, unción, unción, unción de Dios en este lugar Que está teniendo bendición Oh sí. Viene en camino, pastor, no tengo que comer, díganle La bendición viene en camino Pastor, no tengo que darle el los niños La bendición viene en camino La bendición viene en camino Pastor, estoy desalentado Dile, la fortaleza viene Viene en camino, estoy enfermo La salud viene en camino El gran milagro viene en camino Viene en camino Viene en camino El poder de la vida y la muerte está en tus lados. Escucha lo que el poder de la vida y la muerte está en tus labios. Pasa confesar. Mira, se van a morir de casa, se van a muerte, viene la vida. Aquí se van a morir de casa, viene la vida. Viene la vida. Viene la vida, no escucho, viene la vida. Viene la vida, viene la vida, viene la vida, confianza, viene la vida, viene la vida, viene la vida. Esa es tu labio que quiere vida, grita vida, que quiere vida, grita vida, que quiere vida, grita vida, que quiere vida. Vida, vida, vida, vida, vida de Dios. Levanta su mano madre hacia su hogar, allí señale su barrio y grite viene vida. Jóvenes, grita para su casa, viene vida, grita para tu país, viene vida. La muerte está en tu labio declara ya, declarala ya que quieres? Vida muerte Vida muerte Si quieres vida Abre tu labio Y dile, vida Vida, vida soberbio Sobre Dios Sobre Dios Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, Vuelve la vida Vuelve la vida Vuelve la gloria Vuelve la vida Vuelve la gloria Vuelve la vida, vuelve la gloria, vuelve la vida